Yo vi ese video, eso es peligroso. El susto de Joe Veras y las disculpas que dio por su salud. El bachatero sufrió una descarga eléctrica de un micrófono. Ay ay ay, ay. ay, ay, ay. Y en la. Mira, cuando eso, eso da duro, vamos a ver esto.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 Bueno, el bachatero Joe Veras se recupera luego de sufrir esa situación de salud mientras estaba en la fiesta. Eso fue el domingo en la ciudad de Hazleton, en Pensilvania, Estados Unidos. En un video que circula en las redes sociales, se observa, ya lo vimos en eh, el primer video, el momento en que Vera sufrió ese percance mientras presentaba el tema Luto en mi corazón y era coreado por el público. Bueno, pues se puede ver cómo el artista suelta el micrófono y verdad y le da ese teque-teque a nuestro amigo Joe Veras. Ya después en su cuenta de Instagram, que debido a la situación tuvo que ser ingresado y agregó que una actividad que tenía programada en Monteplata tuvo que suspenderla. Vamos a escuchar y, y, y presten atención a lo que a cómo lo dice yo veras. Señores, a mí casi no me gusta hacer video y este va a ser tal vez un poquito largo porque quiero expresarle algo muy especial. Nunca he cancelado una actividad en mi vida. Lamento que este próximo martes, 14 de diciembre, Tendré que cancelar O posponer Que es la palabra más bonita Porque la vamos a posponer Una actividad que está puesta para 77 VIP Club De Monte Plata Ya le diremos La, la fecha exacta Que podré estar ahí Lamentablemente Me pasó un percance anoche en la fiesta del domingo Y los médicos decidieron mantenerme en observación monitoreando mi corazón porque ustedes saben que mi corazón ha sufrido mucho pero está nuevo yo estoy estable simplemente el doctor dijo debemos mantenerte en observación porque así tú puedes estar seguro de que puedes seguir trabajando y fluyendo y llevando la alegría a tu gente pero pídele de favor al dueño de esa, de esa discoteca del, del martes, que te permita. Bueno, ahí está la, de, la disculpa de Vera, ¿verdad? Una disculpa muy sentida, ¿verdad? Uno sintió esa disculpa como fue a uno. Eh, y, de, y demuestra el compromiso que tiene este hombre con su público y con su gente y con las personas que lo contrata para hacer su show que todavía, ¿cuánto hace? Cuánto hace? Yo verás que no ha lanzado una producción discográfica no ¿eh? es que yo veré, pero si él, con todo no, y todo si él quiere llena. se puede retirar uh -huh. y no grabar, más igual que Raulín igual que todos los artistas Sí, porque ellos cuando oh, van a la discoteca cantan sus, cantan y los y temas. Y, de y ellos, llenan, eh, y llenan, y llenan la llenan, discoteca. Claro, y gustan a, muchísimo. Ahora eh, a, estábamos hablando fuera de cámara de que él debería ya tener un micrófono personalizado de él para cuando él llegue solamente ah, conectar el equipo. Eh, aunque no todos los. Debería micrófonos. sí, de, de, de, de tenerlo ahora uh -huh. pendiente. De, de, después de esto, sí. Tiene, uh -huh. mira, yo hay eh, micrófono inalámbrico con su caja que el equipo llega primero. El equipo, Me... uh -huh. el, equi el equipo llega primero, monta su audio, claro. eh, monta todas las cosas y entonces llega él, y nada más cuando llega a cantar, ya no hay ningún problema con el audio. así pues, lo... eh, uh -huh. Se evita cualquier fallo, también, o cualquier susto. Porque mire bachatero de Martínez. Tiene su sonidita, tiene un sonido, que eso falla. Aérea solo tiene 16. bocinas. Donde iba a cantar porque eso es la profesión si él había estado tomando o hubiera estado un poco sudado sí. lo mata y la mano le suda claro así y, y no y el peligro de tú sufrir un infarto fue un infarto, un infarto sabes sí. eh, pues, o sea, es un peligro de que ya una persona ya en avanzada de edad recordemos que la mayoría de, de casos de muerte son por, por infarto también